Se trata de la madre de Juan Miguel Hernández Torres, mejor conocido como La Bola de 38 años, asesinado por el dueño de una compra-venta en el sector San Martín, de esta ciudad San Francisco de Macorís, en medio de una discusión por unos tenis, hecho ocurrido la tarde del lunes 20 de marzo del pasado año. No ha pasado nada, aquí las autoridades no han hecho nada, supuestamente dicen que se fue para Nueva York, ¿por qué? Porque le dieron tiempo a irse